Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 4. ley de evolución, 4.1. Análisis El concepto de evolución ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Tan atacado en su origen por las mentalidades dogmáticas, mentes anquilosadas, ha tomado impulso vigoroso en este siglo de avance en todos los aspectos de la ciencia y la razón. Comenzó siendo una hipótesis, básica para la investigación, para algunas mentes más claras, llegando a ser una teoría académica, fundamental para el estudio como ley de la vida. Primero, en el campo de la zoología por el gran naturalista francés Lamarck y otros, extendiéndose a todos los campos de la vida manifestada, y sostenida hoy por la ciencia moderna, y hasta por muchos científicos dentro de las diversas corrientes del cristianismo. La evolución como ley cósmica, ley divina, trasciende a todos los aspectos de la naturaleza, porque, evolución es un transformismo continuado hacia formas más complejas en lo morfológico y un desarrollo constante en lo psíquico. Toda manifestación de vida, y aún todo aquello que nos parece materia inerte, está en constante movimiento y transformación. De aquí las mutaciones ya comprobadas en las diversas formas del reino mineral, así como vegetal, animal y ominal. Todo cuanto existe, nace con su ley, constituye la expresión de una ley, no puede existir si no es como desarrolló de un principio, siguiendo una ley. Y el ser humano, al igual que todos los demás aspectos de la vida manifestada, está inmerso en esta gran ley divina, ley de evolución. Toda forma de energía, que es vida, desde el átomo al hombre, está comprendida en esta fuerza cósmica, dentro de un transformismo evolutivo. Lento, muy lento en las formas inferiores, presionando cada vez más en las formas más evolucionadas, en relación al desarrollo del psiquismo, la personalidad humana en su estado actual, es el resultado de una larga evolución, en lo físico, psíquico y espiritual. Como dista mucho, todavía, de la meta, la perfección, sigue avanzando hacia ella, en el tiempo y en el espacio, empujada por esta fuerza cósmica, que es ley de la vida. Aun cuando, cada fase evolutiva tiene su tiempo marcado dentro de esa eternidad que tenemos por delante, ya en la etapa humana, el mayor o menor tiempo empleado en alcanzar la meta, depende del individuo mismo. Ante esta premisa, puede que alguno piense, entonces, no hay prisa en llegar, ya que tenemos toda una eternidad por delante. Quien así pensare, toma una actitud desacertada, ya que, cuanto menos avance en su camino de progreso, cuanto menos se esfuerce en progresar. Más sujeto estará a las encarnaciones en los mundos atrasados de vidas penosas. Dado el concepto limitadísimo que los humanos tenemos del tiempo, la evolución se nos presenta como muy lenta, pero no de un salto se transforma en perfecta una humanidad atrasada. Como dice el filósofo Pietro Ubaldi, en su obra, La gran síntesis, los perezosos, los retardados, los holgazanes y viciosos, pesan enormemente sobre los más adelantados. Y no solo pesan, sino que se sublevan contra todos aquellos que se empeñan en hacerles avanzar por el verdadero camino. Es tanto el atraso moral y espiritual de nuestra humanidad, que ésta cobra aversión y hasta odio a todo el que lucha por sacarla de su charco de fango, en medio del cual se encuentra muy a gusto, por falta del conocimiento de su propia realidad, de la verdad de la vida. Solo unos pocos, con una capacidad perceptiva más desarrollada, pueden apreciar el avance arrollador de esa energía cinética y fuerza creadora. Los más, avanzan inconscientemente, arrastrados por esa fuerza poderosa, que toma aspectos diversos de manifestación en las relaciones humanas. En las formas inferiores de vida, esta fuerza, esta ley de la vida, las impele a un constante movimiento de transformación, hacia formas más complejas y perfectas. Y, ya en la etapa humana, la ley de evolución sigue también, aunque lentamente para la percepción humana, la transformación morfológica hacia formas más perfectas, pues, nuestra humanidad no ha alcanzado aún el avance morfológico de las humanidades más evolucionadas de otros mundos. Nota de pie, 1. un amigo me preguntó, cierto día, ¿crees tú que pueda haber otros mundos habitados? La siguiente fue mi respuesta, que también someto al crisol de tu razón, Amable lector, ¿no crees que los demás tienen el mismo derecho que tú a la vida, y que todos los mundos tienen también el mismo derecho a la vida que el nuestro? Y si nuestro mundo llegó al punto actual de vida manifestada, ¿por qué ha de ser el único entre los cientos de miles de millones de mundos que componen nuestra galaxia? Según la ciencia de la astronomía, nuestra galaxia está compuesta por más de 10.0 mil millones, 10.0 mil millones, de estrellas, que son otros tantos sistemas planetarios en diferentes estados de evolución desde la condensación a la desintegración, pasando por los estados intermedios de las primeras manifestaciones de vida hasta de humanidades muy evolucionadas, a cuya fase la humanidad de nuestro planeta no ha llegado todavía. Tres fundamentos básicos, me llevan a esta afirmación, le decía, primero, que es de la más elemental lógica suponer, que la energía cósmica creadora haya creado todos los mundos, repartidos por el espacio infinito, con un objeto, y todo parece indicar, que el objeto debe ser, o habrá sido, dar cabida a los seres de su creación, que sirva de hábitat a las chispas divinas, véase el siguiente tema, Génesis del Ego, para su manifestación y desarrollo, porque, no tendría objeto crear mundos para avanzar en el espacio como cuerpos muertos, digo yo sin objeto alguno y presumir que nuestro mundo sea una excepción o pudiere tener preferencia por parte de la sabiduría cósmica, sería, infantil. Segundo, una sana lógica nos lleva también a admitir que una misma ley cósmica es la que rige para la formación de todos los mundos. Tengamos presente que, el universo constituye un todo coherente en evolución. Por consiguiente, si nuestro mundo ha llegado ya al grado evolutivo actual, lo más normal y lógico es, que otros mundos hayan llegado también. El que nosotros no lo hayamos comprobado todavía, no nos da derecho a negarlo. Tercero, sabido es y admitido por la ciencia de la astronomía, que cada una de esas estrellas que podemos apreciar, y las que no podemos apreciar también, en el firmamento, es un sistema planetario, o sea, un sol con sus correspondientes planetas, en número mayor o menor. Ahora, hagamos números. Supongamos, por un momento, que uno de cada diez, mejor aún, uno de cada cien de esos sistemas planetarios de nuestra galaxia, haya llegado ya a un grado de evolución tal que la vida haya comenzado a manifestarse. Otros habrá ya que hayan alcanzado mayor madurez, y las manifestaciones de vida estén ya más desarrolladas. Pero, quiero ser más conservador, admitiendo como posible tan solo, uno de cada mil, cifra que no es exagerada, y esta proporción reducida, nos daría el guarismo cien millones, cien millones, abismante, verdad, naturalmente, nuestra limitada mentalidad humana, y nuestro limitadísimo concepto del espacio, nos limita también nuestro modo de conocer la verdad de la vida, pero, seamos más conservadores aún, y supongamos que tan solo uno de esos sistemas planetarios, por cada diez mil, uno por diez mil, hayan llegado a una madurez evolutiva, tendremos, entonces, la cifra de... 10 millones, 10 millones de mundos, mejor dicho, de sistemas planetarios en los que en nuestra galaxia habrá ya vida inteligente en diversos grados de manifestación. Observe el lector, que me refiero tan solo a nuestra galaxia, nuestro universo. Pero, los astrónomos afirman que hay millones de galaxias en el cosmos infinito. Como dijo el astrónomo español, J. Sola, en su obra Astronomía, páginas, 724, Editorial Sopeña, 1954, sería, evidentemente, el mayor de los absurdos suponer que esa inmensidad de mundos están completamente desprovistos de vida y de seres conscientes. Ahora bien, conociendo un poco la idiosincrasia de nuestro mundo occidental, es comprensible el asombro que estos guarismos PUDN causar, y hasta el rechazo por algunas mentalidades anquilosadas, más, ni las afirmaciones, ni los rechazos cambiarán en lo más mínimo lo que de verdad haya en ello, fin nota de pie, pero, donde la ley actúa con más fuerza, es en el psiquismo, creando en el individuo el deseo de nuevas conquistas, con nuevas experiencias, en todos los órdenes de la actividad humana, aun cuando éstas tengan el aspecto de luchas y violencias, nada de lo que sabemos y tenemos en nuestro mundo, en la actualidad, satisfará al hombre del mañana, con una mayor capacidad mental, intelectiva, volitiva, creativa, etc., que, el individuo considerado hoy como sabio, podrá compararse al escolar del mañana. El hombre civilizado de hoy, es el salvaje del ayer que, desde las primeras edades, viene evolucionando lentamente por medio del aprendizaje en las experiencias, en las vicisitudes y luchas, en el devenir del tiempo. Pues, a medida que el ser humano avanza en su eterno camino de ascensión,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 obligándole a la solución de problemas y superación de obstáculos, con lo cual desarrolla las facultades intelectiva y volitiva, capacitándose para mayores realizaciones, contribuyendo con ello a su propio progreso y evolución. En cada ser humano está grabado, de inequívoca manera, su grado de evolución, en la inteligencia que le anima, en la capacidad de amor, de sacrificio, de dominio de sí mismo, en su fuerza mental de irradiación y de atracción su magnetismo espiritual y animal, en el grado de capacidad analítica y conceptual para penetrar en lo profundo de las cosas, en el grado de sensibilidad y amor fraterno, de rectitud, etc., está bien demostrado el grado de evolución de cada persona. En cada existencia física, el ser humano evoluciona desde que nace, marcando las fases de la infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez y muerte con lo que la materia orgánica de lo que está compuesto el cuerpo físico, vuelve a su origen, y libre el espíritu, sigue evolucionando en esa otra dimensión, aun cuando como humanos no nos percatemos de ello, por ser tridimensionales en cuanto a percepción a través de los sentidos físicos, y como fue expuesto en el capítulo ciclos de reencarnación, después de un tiempo en el espacio, que varía en cada caso, el ego, el ser espiritual, siente ansias de volver a la lucha del plano físico, a fin de desarrollar sus facultades latentes. Es la ley de evolución que le empuja hacia la eterna ascensión. Una vida en el mundo físico, es tan solo un momento en la vida eterna del espíritu, que anima a la personalidad humana. Como decía Pitágoras, el gran filósofo griego, una vida en la carne, no es más que una anilla en la larga cadena de la evolución del alma. El espíritu viene a la vida física para aprender para desarrollar sus facultades mentales y anímicas mediante las múltiples vicisitudes de las vidas humanas, cumplir misiones, purificar su alma por medio del dolor o la práctica del amor fraterno, crecer en sabiduría, fortaleza y amor, o sea, evolucionar, siendo la perfección, en la cual están implícitas, la sabiduría, la fortaleza, el amor y la pureza, la meta hacia la felicidad, como puede pretenderse que puedan adquirirse en una sola vida. Cuando en la mayoría de los casos ni siquiera tiene acceso a los medios para adquirirlas, querámoslo o no, aceptémoslo o rechacémoslo, esa es la ley eterna de la evolución del espíritu.